Muy buenas tardes a toda a la comunidad sorda y a los oyentes que están aquí reunidos viendo esta emisión de Señales. El día de hoy, desde la entrevista del director de FENASCOL, tenemos dos invitados de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, CRC. Recuerdan, como saben, en julio del año pasado, FENASCOL estuvo en compañía de la CRC realizando eh, entrevistas o más bien encuestas relacionadas a la percepción de dime, los dime. sistemas de acceso ya. a la televisión ya reviso, eh, la subtitulación, close caption eh, y el recuadro de interpretación había muchas inquietudes alrededor de esto entonces se realizaron encuestas a nivel nacional para levantar esa percepción esa información que tienen la, las personas sordas al respecto y este fue el insumo CRC, eh, ahora nos van a, a comentar al respecto. Tenemos al comisionado, eh, a uno de los comisionados, su nombre es Fernando Parada, porque es importante realizar este tipo de espacios de conversación para que nos cuenten eh, cuáles son los resultados de ese estudio, cuáles sí, son te escucho. las variables que han encontrado. Y asimismo nos acompaña la asesora de la CRC, Catalina Jurado. Entonces, bienvenidos a NotiSeñales y me alegra mucho que hoy nos acompañen en este espacio tan importante para la comunidad sorda que están muy atenta frente a qué ha pasado, cuáles son los resultados de estas encuestas que se realizaron el año pasado. La comunidad sorda necesita, eh, sobre todo es una prioridad, la accesibilidad a la información. Y qué más que recibir información a través de la televisión colombiana, que a veces representa una barrera. Entonces, eh, muchas personas sordas a veces dependen de otra persona en el momento que están viendo eh, la televisión y parece a veces un teléfono roto. Entonces es importante establecer soluciones frente a la información que se da en la televisión colombiana. Me encantaría que ustedes dos pudieran presentarse, que nos cuenten un poco sobre el cargo que ejercen. Adelante. Vamos con Fernando. Director, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todas las personas que en este momento nos acompañan acá en el programa. Mi nombre es Fernando Parajas, yo ya había tenido la, la, el honor de estar aquí en, en este programa invitado en ocasiones anteriores. Eh, y mi cargo en la comisión, eh, yo soy comisionado de la sesión de contenidos. Creo que para, para explicar esto y para, para que podamos tener claros, la, la, la comisión de regulación de comunicaciones eh, cumple sus funciones con dos sesiones sesión de comunicaciones y una sesión de contenidos. Esto fue lo dispuesto por la ley 1978-2019 y a partir de ese momento nosotros desde la sesión de contenidos, los tres comisionados que estamos en este momento presentes, el doctor Luis Osorio, el doctor ¿Bien? Orozco, Orozco, ¿verdad? Eh, somos las tres personas que estamos en esta sesión de contenidos que no sé eh, qué pasa. Responsabilidades de control y vigilancia de los contenidos de televisión abierta y cerrada, creadas de lo que en su momento fue eh, la Comisión Nacional de Televisión, fue, eh, creado por la Constitución Política de Colombia, y lo que eh, en función de reemplazó en gran parte la ANTV hasta precisamente la diecinueve setenta que mencionas, la comunidad sorda ahora está muy inquieta, la expectativa de esos resultados y pues eso que nos cuentas eh, es pertinente. Eh, hemos hablado de que se levantó una información y la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con esos resultados? ¿Eh, ¿Se va a cambiar inmediatamente la resolución? ¿O qué es el, cuál es el paso a seguir? Porque la comunidad está muy a la expectativa al respecto. Sí, nosotros eh, seguimos unos mm, métodos internacionales de agencias regulatorias. Desde hace varios años, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha sido pionera en el uso de estas metodologías de regulación, eh, como son el análisis del impacto normativo y la mejora continua en el análisis de la, de la, de la, la aplicación de la regulación. Estas metodologías definen eh, algunos pasos para poder determinar eh, las decisiones regulatorias. ¿Esto por qué? Esto porque las entidades regulatorias eh, tenemos un impacto muy fuerte sobre los mercados regulados, sobre el uso de eh, esas eh, tecnologías o los contenidos, en este caso, utilizados en esos mercados regulados, entonces, eh, es importante que esa metodología siga unos pasos. Los resultados que ya nos vamos a conocer ahora con Catalina de, de esta investigación pasan a una siguiente etapa, que es una socialización. O sea, lo primero, lo que es parte de lo que estamos haciendo hoy. O sea, digamos que ya estamos en esta etapa. Para que aquellos que estén interesados o en este momento se manifiesten interesados, porque puede haber gente que de pronto no lo conocía antes y hasta ahora se entera que, que estos resultados existen o que o que nosotros tenemos esta responsabilidad o que estamos cumpliendo la ley precisamente en, en, en el análisis de, de esas eh, tecnologías de acceso, entonces puedan participar y de esa manera eh, se están creando mesas. También nos va a contar ahorita Catalina un poco más de cómo se están creando esas mesas sectoriales, como mesas de trabajo para poder socializar los resultados. Eh, esto sigue pasos también de análisis eh, dentro de la comisión en razón de costo-beneficio, en razón de impacto normativo. Es decir, eh, todo esto para qué? Para garantizar que una decisión que se tome de mantener o cambiar la regulación existente impacte de manera positiva lo que nosotros queremos lograr y no lo que pueda suceder al contrario, y es que decisiones tomadas de pronto. Eh, con, con demasiada prisa eh, puedan tener un resultado completamente eh, contrario y afectar lo que estaba funcionando bien. Esa es la razón por la que nosotros tomamos eh, estas etapas eh, con, mucho, con mucho cuidado una a una, entendiendo además que esto es un proceso que, que lleva ya mucho tiempo, ¿no? o sea, podemos decir prácticamente que esto nace en el, en el 2016 con la, con la primera resolución de la NTB, eh, que precisamente determina estos, estos, el, la necesidad de estos sistemas de acceso, la obligatoriedad, la obligatoriedad de alguno de ellos, como el cross caption, o en otro caso, eh, por porcentajes distintos de, de la lengua de señas. Entonces, eh, esa vigilancia pues, la hacemos permanente, pero la hacemos también en estos pasos de análisis de impacto normativo. Uy, es muy importante esto que nos estás contando, eh, esas mesas sectoriales, mesas técnicas. Eh, no sé si de pronto frente a este aspecto eh, puedan ampliarme la información. No sé si Catalina pueda contarnos de pronto con el cronograma relacionado. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, gracias eh, Henry por, por la invitación a este espacio. En efecto, el, el, el, digamos que el sentir que ya impulsamos desde la primera mesa eh, que tuvimos justamente con FENASCOL y con el INSOR, eh, nos da pautas para poder seguir el cronograma a desarrollar durante 2023. Digamos que nosotros sí tenemos una línea de tiempo clara y una vocación muy clara eh, en vista de que este es el último año, por ejemplo, que el comisionado Fernando y el comisionado Ernesto están justamente en la sesión de contenidos y este ha sido, digamos, que uno de los pilares principales y una de, de las intenciones más potentes que ellos desde la sesión de contenidos han impulsado. Como vemos en pantalla, eh, digamos que tenemos cuatro grandes momentos. Eh, estamos justamente en una etapa de socialización. Dar a conocer los resultados del estudio es para nosotros muy importante, de un lado porque nos permite anclar el proceso que viene desde el estudio, todo lo que realizamos el año anterior, eh, junto con ustedes y junto con Econometría como consultor. Eh, creemos que eh, ya hay una información, hay un sumo de muy, muy vasta referencia. Tenemos un conocimiento de, de, de la, de, de, del, del estado del arte, ¿no? es decir. Tenemos muchos más argumentos para poder impulsar unas mesas mucho más ricas, mucho más técnicas, eh, mucho más potenciales y efectivas. Eh, de las mesas, digamos que lo más eh, pronto por, por desarrollar es eh, el, el desarrollo de un instrumento que estaremos compartiendo posterior a Semana Santa eh, para que pueda ser retroalimentado justamente pues por, por los actores que se ven convocados Ah, y que se ven obviamente afectados con la norma que estamos analizando. Posteriormente, eh, en las mesas técnicas, realizaremos un abanico de, de, de alternativas referente justamente al árbol de problemas que logremos consolidar y esperamos a final de año ya tener una propuesta consolidada, obviamente con una decisión firme, eh, que tal como lo decía el comisionado, ponga en equilibrio y en balance todas las partes, porque son muchos los actores que están vinculados en esta dinámica y en este proceso, y pues nuestra función, nuestra función básicamente como comisión es mediar, articular y generar los unos espacios justamente eh, de, de, de, de, de sana eh, progresión y convivencia por, para llevar a, adelante este proyecto que como lo decíamos anteriormente viene de años atrás y que mejor que pueda pues eh, terminar en, en, en una decisión que beneficia a todas las partes, ¿no? esa es nuestra intención, esa es la vocación y pues básicamente el reto y en lo que estamos nosotros ahorita encaminados es justamente a dar cumplimiento al cronograma que es tener ojalá en el mes de diciembre una decisión eh, bien sea una modificación como puede que no se dé si digamos en el análisis que nosotros logremos desarrollar durante todo el proceso no se da digamos una identificación de un problema, esa también es digamos que una alternativa y obviamente pues haremos todo lo pertinente pues para tener un marco de lectura lo suficientemente robusto y, y objetivo. Fundamental eh, eso que ahora que nos cuentas, de verdad. Quiero saber ahora, estos estudios que se realizaron estos resultados, los diferentes que han encontrado la comunidad sorda desde antes eh, hemos recibido sobre todo críticas e inquietudes por parte de la comunidad sorda frente al tema de la lengua de señas, ¿sí? El closed caption es importante, pero encontramos una problemática, una dificultad frente a la lectura de este sistema de acceso. Es decir, que ahora en adelante, eh, si se plantea una nueva resolución, eh, ¿cómo van a eh, velar por el sistema que tiene que ver con el servicio de interpretación? cómo eh, se va a um, regular esto, se va a realizar una mesa técnica específica para el servicio de interpretación, porque esta es la mayor inquietud que tiene la comunidad sorda colombiana, específicamente sobre el servicio de interpretación o la lengua de señas dentro de eh, la televisión. Eh, a veces eh, los operadores de televisión eh, gubernamentales, o privados, de pronto en su proceso de selección, de escoger intérpretes quizás escogen al que no tiene un perfil ajustado entonces hay que esperar una, un resultado, una nueva resolución o eh, será anterior a esto una mesa técnica relacionada a este aspecto, esta es la pregunta Vale, si quieres eh, yo te respondo de momento desde lo práctico y seguramente el comisionado Fernando responderá después también desde las competencias que tienen eh, desde la misma eh, sesión de contenidos. Desde lo práctico, la primera consulta que nosotros impulsaremos, lo haremos desde lo que está específicamente escrito en la norma, que tiende a ser muy general. Y obviamente, si hay unas vocaciones y si hay unas intenciones por parte de la comunidad sorda de revelar, por ejemplo, en ese proceso de retroalimentación, la necesidad de priorizar un tema como lo de la lengua de señas y el proceso de, interpre de interpretación, pues digamos que la misma consulta y la retroalimentación nos datarán justamente esa prioridad. Por eso eh, nosotros queremos insistir en la importancia de la apropiación de estos espacios eh, de, participa de participación, pues porque si, por ejemplo, en este monitoreo que nosotros hacemos y en esta indagación, no se identifican ese tipo de, de problemáticas, es muy difícil que posteriormente se puedan incluir, por ejemplo, en el árbol de alternativas eh, o en el mismo árbol de problemáticas, ¿no? Entonces, digamos que lo primero será que la norma que está en general pueda ser retroalimentada y pueda ser comentada desde esa perspectiva, pues para poder nosotros tener un insumo y que vaya obviamente en consecuencia con todo el proceso desde el análisis y desde la creación de la propuesta. Entonces, yo creería que este primer momento, esa primera consulta que se hará por medio de un instrumento, nos dará a nosotros el insumo y la referencia para después concretar cuáles son las temáticas que se tratarán particularmente en las mesas técnicas que llevaremos seguramente a cabo en junio. No sé si el comisionado Fernando quiere complementar. Sí, gracias. Gracias, Catalina, y, y bien interesante tu, tu pregunta, Henry, porque sí hemos escuchado nosotros eh, pues muchos comentarios en este sentido. Creo que la aclaración importante eh, en tema de competencias es que las competencias sobre televisión a partir de la, de la 2019, de, perdón, de la 1978, eh, se distribuyeron entre la CRC, la sesión que tenemos nosotros, MINTIC, eh, algunas que ya tenía la ANE que tienen que ver con tema de espectro y otras que siempre han sido de derecho a la competencia en el caso de, de la SIC, de la Superintendencia de eh, Industria y Comercio. En este, en este caso eh, hay algunas eh, condiciones que se escapan al mm, efecto regulatorio, las competencias regulatorias que nosotros podamos tener. Nosotros podemos llegar a determinar... Eh, el, el uso, el, la obligatoriedad por, probablemente o, o, o la posibilidad del uso por ejemplo de la, de la lengua de señas en caso de, como lo decía Catalina ahorita, de encontrar mayores ventajas frente a los sistemas de closed caption o, o subtitulado a partir de la investigación pero eh, eh, ya está fuera de nuestras competencias de, de determinar eh, cómo deciden los operadores que es a, a quienes nosotros, nosotros regulamos eh, cómo prestan ese servicio, eh, digamos que haciendo un, un ejercicio comparativo, eh, pues no podemos nosotros determinar, por ejemplo, cómo ellos escogen el personal para dirigir uno de sus programas, o, guion, o guionizarlo, o protagonizarlo, en este caso es eh, dentro, de, dentro del presupuesto del canal, es un talento que se contrata eh, y que ellos consideran idóneo pero me parece muy interesante que eh, exista un tipo de mesa técnica sobre este tema y que se pudiera invitar a los canales, yo creería que pudieran estar interesados, así como en las otras eh, áreas técnicas que les he comentado, muchas veces preguntan como para saber quién puede ser el, el, la persona más idónea para prestar el servicio, entonces no me parecería descabellado eh, lograr, buscar la manera de, de lograr un acercamiento entre los prestadores del servicio eh, y ustedes pues que, que tienen el conocimiento, la capacidad para hacerlo, las otras entidades que en Colombia eh, pues están capacitadas para ello, para colaborarles eh, y lograr pues, que, que el servicio se preste de la mejor manera para que el impacto de la norma pues realmente sea el que todos estamos buscando. Sí, es verdad, ese punto que, del que estamos hablando, eh, ojalá podríamos eh, establecer una mesa con estos operadores de los canales, es importantísimo sentarnos a conversar no solo con ellos y no también tener una representación de la comunidad sorda eh, para hablar al respecto de esos canales, porque ellos eh, no tienen muy claro... Frente a cómo es el proceso eh, de la inserción del recuadro de interpretación, cuál es el tamaño del recuadro, entre otras especificaciones, y sería muy bueno escuchar eh, todas las partes para poder llegar a a un buen término. Ojalá que podamos tener una mesa técnica específica para esa área. Me encantaría invitar a toda la comunidad sorda que nos está viendo en este momento, que utilicen eh, el espacio para hacer sus comentarios en este Facebook Live. Me encantaría eh, saber cuál es su opinión, qué dudas o cuál es su comentario respecto a este tema. Si de pronto tienen una pregunta, háganla pregunten para eh, poder escalarla debidamente y pues poder tener una respuesta por parte de nuestros invitados. Ojalá que este año, como lo ha mencionado Catalina, eh, se pueda proyectar eh, una nueva resolución. Creo que esto es necesario, que tenga en cuenta todos estos aspectos porque... Eh, Finalmente la comunidad sorda ha hecho sus aportes en, esta, en este estudio y ojalá se pueda tener en cuenta en otra mesa técnica. Eh, y hablando de eso, ¿cuál es el proceso de estas mesas técnicas? Eh, ¿Cómo es el proceso de convocatoria? Eh, ¿Serán ustedes mismos desde la CRC o tendrán eh, nuestro apoyo como aliados? Cuéntenos un poco sobre esto. Claro que sí, Henry. Pues eh, nosotros, gracias al estudio, eh, desde el año anterior hemos logrado consolidar una red eh, de actores y más que actores, partners, que nos están, obviamente, acompañando en, en este proceso. En este sentido, queremos agradecer, por supuesto, a Penascol, que de verdad, con una, con una diligencia y con un acompañamiento súper continuo, eh, nos, nos, nos, nos, nos, nos apoyó justamente en el desarrollo de, de, del estudio de una manera muy efectiva cosa que agradecemos profundamente como comisión obviamente también con el INSOR hemos estado haciendo un proceso de articulación, un proceso de diálogo y eh, de manera una hemos estado proyectando justamente el devenir de este proceso entonces las eh, consultas nosotros las eh, emitiremos justamente desde la comisión pero cada consulta tiene por supuesto una, un plano o una estrategia pues, para poder llegar al, al, al, al, al mayor porcentaje de comunidad eh, sorda particularmente, ¿no? que es en donde se necesita también eh, una mayor participación. Entonces en ese sentido obviamente activaremos esas redes, activaremos esos apalancamientos porque son fundamentales eh, y obviamente confiamos en el músculo social que eh, cada una de las de las federaciones tiene. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros estamos justamente terminando de articular la estrategia, como les comentaba, justamente el primer lunes después de la, de la semana de descanso que viene, eh, va a ser lanzada la primer, eh, el, el primer instrumento de consulta, seguramente eh, la próxima semana, entre lunes y miércoles, haremos ya una primer motivación para participar, una expectativa, un, pues toda una estrategia articulada y eh, esperando que en los próximos 20 días se pueda dar una, una respuesta, ¿no? Y una consolidación ya de las observaciones. Cuando digo 20 días es, estoy extendiéndome porque las consultas generalmente tienen al interno de la comisión entre eh, 8 o 15 días. Nosotros queremos ser lo más proactivos posible y esperamos que eh, podamos obtener esos resultados a mayor brevedad para poder seguir con, el, con, el, con, con, con la siguiente etapa, que es la de la construcción, tanto del árbol de problemas como de las alternativas. Entonces, el primer llamado seguramente será eh, hacia el 10 de abril, digamos que ya hablando en fechas concretas, eh, y obviamente ya la próxima semana nos pondremos en contacto con todos los actores. Perfecto. Eh, bueno, desde FENASCOL estaremos muy atentos, esperando eh, trabajar mancomunadamente y apoyarles en esta convocatoria. Tengo una pregunta por aparte. Eh, la resolución, la última resolución, eh, menciona eh, unos porcentajes eh, de aplicación de los sistemas de acceso. Ya sea eh, subtitulación, closed caption, servicio de interpretación. Eh, en el futuro, si se establece una nueva resolución, eh, ¿se contemplará la misma forma de porcentajes anuales o, o no? ¿sí? Porque pues, vemos que muchos canales tienen eh, casi un 100% de subtitulación pero el porcentaje del servicio de interpretación, eh, pues no vemos un gran incremento comparado con los otros sistemas de acceso. ¿sí? Eh, entonces nos va a tocar, en el caso de la comunidad sorda, usuaria de la lengua de señas, esperar cuatro o cinco años para que se dé su aplicación. ¿Cómo es ese proceso? Gracias eh, por, por la interesante pregunta. Nosotros eh, el proceso siguiente al árbol de, de problema que, que terminaba Catalina, eh, vienen las alternativas. O sea, cuando nosotros decimos realmente, si llegamos a encontrar un problema y decimos, por ejemplo, parte del problema es que los porcentajes eh, no es, son equitativos o los porcentajes eh, que en este momento tienen la, la regulación que nosotros tenemos ya compilada, eh, podríamos en ese momento de las alternativas plantear eh, alternativas que amplíen, modifiquen eh, que tengan algún efecto sobre esos porcentajes que están determinados en este momento en la regulación eh, puede ser también que de esas alternativas eh, para la solución del problema se tome una u otra eh, y esa una u otra pueda tener en consecuencia modificación o eh, de alguna manera ratificar los porcentajes que existen en este momento. Puede ser una alternativa, siempre, siempre una acción regulatoria posible es no hacer nada. O sea, a veces, a veces algo que se puede hacer eh, frente a un problema eh, como mejor alternativa es no hacer nada. Y eso es posible también dentro del ejercicio regulatorio y es una acción regulatoria. Pero dentro de esta alternativa a no hacer nada pueden existir otras, como es modificar levemente esos porcentajes, modificar profundamente esos porcentajes. Esto podrá aparecer o no en esas alternativas y en ese caso podrá ser parte de esa modificación regulatoria si se diera o no ya en la parte final de la propuesta. Mm, ya, ok, perfecto. Ojalá que esto también en las mesas de trabajo eh, se pueda eh, documentar, se pueda comentar. Vemos eh, una persona de Cali dice que ojalá la resolución, eh, este ejercicio sea provechoso, sea rápido y que no se dilate en el tiempo y pues tengan en cuenta estos porcentajes. También en Facebook vemos otra pregunta y es eh, estos resultados del estudio, eh, ¿dónde los puedo encontrar? ¿Está información pública o en este momento todavía está reservada? Los resultados del estudio son públicos desde el pasado mes de diciembre, aproximadamente eh, hacia el 14 15 de diciembre, si no estoy mal. Eh, hicimos la primera socialización de los resultados, estos los pueden encontrar en la página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sin embargo, también podríamos articularnos con FENASCOL para disponer de la emisión de esa socialización, eh, tal vez en algún post, eh, para poder acceder mucho más fácil. Esta primera socialización eh, tiene eh, todo el proceso de interpretación en lengua de señas colombiana y lo creemos como pertinente para poder acceder a información de primera mano. Eh, en ese sentido, digamos que además podemos también Acceder al informe ejecutivo eh, realizado por Econometría también está en la biblioteca de la misma eh, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eh, este es un informe que contiene todos los apartados, eh, tiene una referencia infográfica, tiene una contextualización, tiene un marco conceptual, tiene, digamos que, todo el abordaje que se hizo durante cinco meses de trabajo y que seguramente si ahora tenemos la posibilidad de compartir alguna generalidad lo haremos, eh, pero pues importante saber eso, o sea que es, la información es completamente pública, esto también por el principio de transparencia que, que caracteriza a la, a, la, a la comisión y eh, porque una de las intenciones es que justamente eh, este estudio eh, con eh, el, los espacios de socialización generen una armonía y generen una sincronía que mayor eh, referencia y genere una comunidad mucho más informada, ¿no? Eso que nosotros consideramos que es prioritario pues para poder eh, dar mayor dinamicidad y efectividad. Nosotros comprendemos que tener un año para, para este proceso puede ser, eh, digamos, en términos de tiempo corto, pero también confiamos en que si somos proactivos, estamos articulados, eh, la, los procesos de participación de verdad son, son, son potentes, pues, seguramente lograremos eh, cumplir. Con, con la meta establecida. Entonces, la invitación, por supuesto, a, a visitar la página de, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y también en los posts que eh, ha hecho FENASCOL eh, en los últimos días eh, promoviendo este espacio, eh, comprendo que también está el link de acceso a, a esos resultados. Entonces, eh, ahí está la, la información, eh, está dispuesta, digamos que en, en, en las dos... En, en, en dos sistemas de comunicación, uno visual y otro pues escrito, para una mayor efectividad en, en, el, en el mensaje y en la narrativa. Perfecto. Bueno, eh, ahora estoy revisando y en el Facebook Live, claro, tenemos el link para que eh, las personas que nos estén viendo puedan acceder a estos resultados del estudio de la CRC que es tan importante y ojalá tengan tiempo para que puedan revisarlo en detalle y se preparen a esos espacios de participación espacios de trabajo ojalá que eh, puedan desde antes eh, leer esos resultados y, y ver pues, la información entonces, tengo otra pregunta esta... Eh, frente a lo que mencionabas ¿es un resumen lo que tienen interpretado en lengua de señas o es todo el contenido? porque pues muchos sordos dirán, uy esto está en español escrito, qué montón de hojas eh, creo que se me complejiza, de pronto la CRC tiene el servicio de interpretación en toda la información del documento esa es la pregunta porque eh, sabemos que la segunda lengua de las personas sordas es el español lecto escrito y la primera la lengua de señas bueno, el, el, informe, el, el informe grueso, que es el que entrega Econometría, realmente tiene aproximadamente, yo creo que son 250 folios. Eh, ese Se sintetiza en un informe ejecutivo que está colgado en la página de la comisión, que es un informe de aproximadamente 70 páginas. Y nosotros como equipo lo que hacemos es, en un, en un, en un live eh, de aproximadamente hora y media, eh, recogemos justamente cada uno de los componentes del estudio y lo eh, compartimos eh, para, pues para dar a conocer eh, esos resultados entonces la, el proceso de interpretación se hizo para al informe ejecutivo eh, pues porque además creemos que la información es mucho más eh, necesaria para tener un marco de referencia común y mucho más efectivo justamente para el proceso de consulta que impulsaremos durante el presente año Ok, ok. Bueno, la idea es que ojalá, bueno, es un informe ejecutivo, eh, claro, las personas sordas pueden eh, eh, seleccionar esas precisiones, todo lo que está dentro de este y tenga claridades para poder participar dentro de esas mesas de trabajo, de, de trabajo que luego se convoquen. Entonces vamos a continuar trabajando para eh, sobre todo garantizar mayor información y que la comunidad sorda tenga claridad de los procesos internos de la CSE y pues ojalá, pues tú mencionas, Catalina, que luego de Semana Santa empezarán como con esta línea de tiempo, estas actividades, la comunidad sorda va a estar muy pendiente para trabajar mancomunadamente, y que al final de este año podamos tener ojalá una nueva resolución que eh, satisfaga las necesidades de la comunidad sorda, y que sea un modelo mundial en sistemas de acceso a la televisión, ojalá así sea. Adelante. Gracias, Henry. Me gustaría hacer una precisión que, que considero muy, muy oportuna y es, más allá de concebirlo como una nueva resolución, es muy importante concebirlo como la continuidad de un proceso que la misma comunidad sorda ha venido impulsando desde años atrás. Entonces, creemos que estamos en un punto donde podemos ver distintas alternativas donde es posible avanzar donde es posible generar una mayor unos ma mejores procesos no en cuanto a la garantía de derechos que digamos para nosotros desde el primer momento ha sido una sombrilla eh, no en vano la convención es uno la convención eh, es, eh, es uno de los de los principales eh, derroteros no que nos que nos ha dado sí las pautas las pautas para, para la construcción de los lineamientos que definen el estudio y que definen obviamente los focos de, de análisis que nosotros tenemos al interno de la comisión eh, entonces eso, concebirlo como una continuidad de un proceso y no como tal vez un nuevo, un nuevo documento, quería hacer Así como es. esta precisión, muchísimas gracias Es correcto, es muy pertinente eso que mencionas la convención de los derechos de las personas con discapacidad, en el año 2016 la ONU eh, realizó unas observaciones o recomendaciones al gobierno colombiano y estas recomendaciones eran relacionadas a, vengas, el eh, gobierno debe realizar un plan nacional de accesibilidad, ¿Sí? esa fue una de las recomendaciones recomendación que se dio en el 2016 y pues que hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces, eh, el año pasado, el, el gobierno anterior, pues eh, no pudo eh, realizar eh, eh, un documento relacionado al Plan Nacional de Accesibilidad, pero en este ejercicio del nuevo gobierno eh, de, los de los planteamientos del de Plan Nacional de Desarrollo, es importante concebir la idea del Plan Nacional de Accesibilidad porque va estrechamente relacionado con la televisión y sus sistemas de acceso. Entonces hay que continuar trabajando en relación a esto porque nosotros como sociedad civil estamos preparando un informe alternativo al que realiza el Estado colombiano para enviarlo a la ONU y pues actualicemos la información. Eh, comentarles que aún el gobierno no ha cumplido con este Plan Nacional de eh, Accesibilidad y pues eh, este es un nuevo compromiso para el gobierno actual de establecer un Plan Nacional de Accesibilidad. Una vez se apruebe, creo que después de mayo, el Plan Nacional de Desarrollo se empezará a construir un Plan Nacional de Accesibilidad que ciertamente tiene una relación con los sistemas de acceso a la televisión. Necesitamos accesibilidad para las personas sordas. Entonces, vamos a seguir trabajando eh, mancomunadamente en este aspecto. Claro que sí, muchísimas gracias por, por esa información. Pues nada más creemos que todos los esfuerzos y todos estos procesos seguramente eh, redundan en, en, en eso, ¿no? En información, en referencia y en insumos, pues para poder articular tal vez esfuerzos aún, aún, aún mayores, ¿no? Y de mayor, de mayor impacto y alcance. Uh -huh. Perfecto. Bueno, ya casi eh, se nos acaba el tiempo. No sé si de pronto alguno de los dos quiera comentarnos algo más. Sí, pues eh, de nuevo muchísimas gracias, Henry, por la, por la invitación. Eh, para nosotros el tema de acceso de la mayor cantidad de población en Colombia al servicio de televisión es fundamental. Tú hablas ahora de eh, la importancia de la información de, de la televisión abierta y nacional en temas de información, que incluso en algunos momentos se vuelve información vital, como fue en el caso de la, de la pandemia reciente, pero también la televisión es cultura, uh -huh. también la televisión es entretenimiento, también la televisión claro. eh, tiene otra serie de componentes que no hay ninguna razón para que, teniendo las oportunidades tecnológicas, eh, algunos colombianos tengan el acceso completo y otros no. Entonces, esta es la preocupación que tenemos nosotros, como dice Catalina, en el cumplimiento de algo que se inició hace mucho tiempo, que iniciaron ustedes mismos, que la comunidad civil ha venido impulsando y es eh, ese, ese mejoramiento, esa accesibilidad. Entonces, eh, estamos en ese compromiso, eh, lo hemos dicho aquí en los, en los espacios que hemos tenido, eh, con la diligencia, con la celeridad, con la calidad con que trabajamos nosotros desde la comisión en todos nuestros proyectos eh, de análisis regulatorio. Entonces, eh, aquí seguramente nos, nos volveremos a encontrar más adelante con, con otros resultados eh, ya eh, de estas mesas que, que me encanta pues, que hayas invitado pues, a la comunidad a participar porque realmente es fundamental su presencia para poder entender realmente la complejidad de cada uno de los actores que participan y uh -huh. llegar a lograr ese acceso sobre este medio fundamental de, de, de conexión al mundo. Sí, ahora vamos con Catalina, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes ya de, de, de agradecer por, por esta invitación, eh, ya hemos compartido los links de referencia para la socialización del estudio, esperamos poder incluirlos también en el, en el post de, de este live, pues para que puedan acceder de manera eh, directa eh, y, y poder conocer justamente la información que conversamos. Eh, nuevamente reiteramos el, el agradecimiento para nosotros, insistimos ha sido fundamental el apoyo eh, y, y, y, y el acompañamiento que, que ha realizado la comunidad sorda en pleno eh, y particularmente eh, Penascol entonces eh, reiterar ese agradecimiento esperar que esta no sea la primera eh, la última perdón la última mesa del año seguramente tendremos otras eh, y esperamos justamente eh, dar eh, en la próxima unos unos unos resultados que a todos eh, los actores de todas las partes involucradas eh, les, les, les sea beneficioso entonces muchísimas gracias de verdad por, por este espacio y seguimos por supuesto en contacto así es perfecto bueno eh, vamos a cerrar esta emisión de Notiseñales con una frase eh, del español que dice eh, la persona que tiene la información tiene el poder. ¿Sí? Y el problema que encontramos las personas sordas es múltiples barreras del entorno y si no tenemos la información, somos un blanco fácil para la manipulación. Por eso es importante la accesibilidad a la información de la televisión. Con todos esos insumos podemos eh, acrecentar nuestros conocimientos y empoderarnos. Eso es lo que necesita las personas sordas como sujetos de derechos. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy eh, nos están viendo en esta emisión de noticeñales. Gracias, señor comisionado. Gracias, Catalina Jurado, por estar acompañándonos el día de hoy y suscitar esta conversación. Seguiremos informando. Vamos a esperar entonces eh, la semana posterior a Semana Santa para ver cómo sigue el proceso. Y a toda la comunidad sorda, los invito a estar presentes y pendientes de todo este proceso de sistemas de acceso a la televisión. Feliz tarde a todos.